Gracias, eh, Carolina Yerjan y amables televidentes. Mira, al tocarme de último, he tenido que escuchar a mis compañeros con sus temas y, y debo, no quise interrumpir uh -huh. en algún momento, pero debo aclarar ciertamente que para nosotros debe significar mucho la memoria histórica del pueblo dominicano soy un abanderado de la, de, la, de la exaltación constante de la figura e imagen de Duarte. Y que precisamente se requiere de que haya una posición o reforma para que se incluya como inamovible también el día del natalicio de Duarte, que es el único que está liberado o el que está movilizado. Ya lo demás, la ley procura que lo que correspondan a martes y miércoles sean movido al lunes antes y jueves y viernes movido al próximo lunes. Ahí es que se convierten en fin de semana largo que de hecho se aprovechan muy bien. Requiere la República Dominicana de conservar y de promover su memoria histórica, vuelvo y repito. Hay un aspecto que debemos de resaltar, que en el día de ayer, bien que existe, desde aquella visión que tuviera en valorar las efemérides patria, el presidente Fernández, y establecer en la provincia de Duarte, en la capital de la provincia de Duarte, esos actos que nos dieron luz y lucidez, en razón de que precisamente la gobernadora de entonces, doña Luz Elena Plata, le haya dado tanto énfasis y esplendor y que de por sí exigía que los gobiernos que sucedieran a estos, a esos, debían de conservar y cada vez mejorar la procura de la intronición de intronizar con el pueblo los valores patrios que ese es el sentir fundamental y no perder de vista nuestro origen como nación y quienes se forjaron una vida para dárnosla y hoy llamarnos dominicanos como así llamarnos república dominicana fue de mal gusto el ver que se aprovechara la visita del presidente Luis Abinader, y espero que no sea la última, porque más temprano también, al llegar Yerjan, la antigua, al canal, me refirió de que fui un tanto sesgado hacia la imagen de, o la memoria del pasado presidente Medina, que no vino nunca, y él me decía, sí vino, yo quiero decirle ayer ya que lejos de pretender cargarle en su totalidad de que no vino, fue precisamente porque no lo recuerdo ni tuve la intención de no reconocerlo. Pero si vino de lo que sí estoy consciente, que él no le dio valor nunca al acto conmemorativo e inicio del mes de la patria y que nosotros, desde nuestra posición de comunicadores y conductores del programa de mañana, hemos tenido gracias a la oportunidad de la empresa transmitir desde el Parque Duarte en ocasiones en que se inicia el Mes de la Patria, como cada año, Telenor, dando muestra de que está en los momentos más importantes de nuestra comunidad de San Francisco, la provincia y la región y de todo el país. Telenor, Canal 10, en el día de ayer, a diferencia de los anteriores, se realizó un programa con jóvenes profesionales, de las cuales agradezco su participación y pudimos hacer un panel en razón de esa memoria histórica, partiendo de la concepción de cada uno y el mensaje a la juventud del joven Juan Pablo Duarte Díez, cuando iniciaba con su primer acto importante, el manifiesto. Ay, ¿cómo van? Y la Trinitaria. Y que hoy podemos llamarnos República Dominicana. En el 2015 veo el registro que estuvo aquí el presidente Danilo Medina, el expresidente. Bueno. Sí, 2015, ¿ah? No lo hizo así en el 12, 13, 14, pero en el 15 vino. Bueno. Ahí es que se basa en que nuestra memoria apenas alcanzaba de que él no estuvo aquí. No, claro, porque era, era obvio que no le daba importancia a él. Sí. Ah, era bueno, obvio. tú estás consciente. No, pero claro, porque no, que tú no puedes ser. Entonces, del lucir en un día como el de ayer, nos faltó tacto. Porque desconocíamos que el problema de un reclamo fuera aprovechado para que llamar la atención del presidente cuando venía hacia San Francisco, de una comunidad que no es Zenoví, y que lo reseñaran así recibe Senoví al presidente, que Senoví es de San Francisco. Pero el reclamo es de La Vega, del distrito municipal de Ranchito, que está antes de llegar, que debieron hacerlo allá. Pero resaltar que algo importante ayer, y yo tengo unas, perdón, unas imágenes que le mandé a Israel, que precisamente ayer San Francisco de Macorís era testigo y sobre todo resaltar el esfuerzo de la familia Risset y del grupo Viamar en instalar una de las infraestructuras más importantes que pudiera obtener una ciudad. Y en el Instagram de Presidencia de la República, dentro de la agenda del presidente, Luis Abinader en San Francisco concluyó con el primer Picasso, para la construcción de la primera planta de reciclaje y, y valorización de residuos sólidos de los grupos Viamar y Risset. Pero eso es Móvil Soluciones. Grupo Viamar y Risset, que es ahí. una subsidiaria o una empresa del grupo Risset, Móvil Soluciones, que es la encargada del, de la recogida y disposición final de la basura. La planta operará antes del vertedero y se beneficiará con unos 500 empleos directos San Francisco de Macorís. Una pregunta, ¿van a mejorar la recogida de basura? Obviamente. ¿Van a cambiar su transporte? Pero no, de camiones, no, no, por obviamente. eso no es un resultado a corto plazo. No mencioné no, no, el tema no, no. de que van a cambiar la basura. Eso sea, Hay que resolverlo no, no, sin no. esperar que esté no, no. Esta no planta, Yo pregunto ¿sí? que se si va a cambiar la No, no, porque camiones, la planta... Recuérdate que yo, la planta que se instala... La planta se instala en un área de la comunidad de San Francisco de Macorís. Y sé que va a beneficiar a los demás distritos municipales cercanos y municipios porque se trata de una planta que requiere como materia prima la, la basura, los desechos. Aquí hay una dificultad que sé que la, se, la, se van a enfrentar, que aquí hay muchos desechos orgánicos porque para la planta y el reciclaje se requieren de materiales que no, no orgánicos y que tengan reutilización, pero definitivamente que esto va a ser el momento cumbre en que el control, y la, el ornato y la limpieza en San Francisco de Macorís y Móvil Soluciones tendrán entonces la responsabilidad de la recolección efectiva, constante y frecuente de la basura en el, en el municipio y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís como actor principal en esta solución. Qué bueno, ayer el alcalde fue parte de esa comitiva que se dio cita ahí en la comunidad de cenoví para darle inicio a la instalación de una planta de reciclaje que será y nos pondrá a nosotros en una posición importante, medioambiental, de limpieza y de beneficios directos y colaterales por la cantidad de empleos, que es lo que ha debido de resaltar la prensa nacional y no las gomas de, de ranchito, porque del, hizo una, un tanto de deslucir hasta nosotros como anfitriones y el presidente pudo también haberse confundido. Pero así es que me reciben cuando me han invitado a un acto de esta naturaleza. Bueno, esperamos. ¿Cómo sea, no se puede protestar cuando el presidente viene? Claro que sí, pero deben hacerlo en los momentos que era distinto cuando él hace las visitas políticas del Estado para fines de asuntos de solucionar problemas por esta zona. Pero nada. Está aclarado ¿Tenemos una llamadita, y ¿no? ya tenemos pronto una planta de reciclaje en la zona de San Francisco de Macorís. Y que cambien los camiones, eso es todo feo. Eso obviamente. Pero y los que camiones que ellos iban a llegar. De Eso obviamente tiene que venir. No, pero Estaban en aduana. Muchas gracias. subiste la foto, Francis, de los camiones. Sí. Hay una llamada.